...desde Murcia... ...ducentésimo, nonagésimo... ...séptimo día consecutivo de protestas... ...en contra... ...del muro que está partiendo la ciudad en dos... ...de esa horrible pasarela... ...que sería la única forma... ...para cruzar el muro... ...297 días consecutivos en esta plaza del soterramiento. Hoy jueves, como cada jueves, concierto junto a las vías. it has. Time is on my side. Yes, it is. The sound of The time that he lived. And you, darling. también. Tenemos en mente a, a muchas personas, entre otras, pues a los estudiantes. Yo no es por nada, pero es que mal eh. Mira que trabajan y no hablan no Entonces, se me ocurrió pensar en toda la gente que se dedica a estudiar, en cualquier tipo de, de cosas, lo que sea, que se dedica a estudiar o mejorarse por lo que sea. Y, entonces, saqué como, un trubus? A ver. Más ritmo porque estamos entrando en calor, porque el, el pianista necesita eh, calentar los dedos. A ver, esta se llama Rock My Glass of Whiskey. Dios. A ver, aquí no podemos rock and rollar si no hay, si no hay cerveza. Pero como yo no veo aquí a la gente bailar, lo siento, pero nos vamos a tocar. But I'm just feeling up. And let me train, I've be dancing hard. Let me train, I've been dancing so far And I'm a stubborn baby, left to fall. The rest of once, lips voice, laying bad as I look like. The cool and dead, the full of lips, just one drink, and I will like. I got like many clips and plates. So let's just want to down, on our Gracias, muchas gracias. Gracias. No he tocado nada. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Esta, ¿no? No, esta. Sí. Old She Cat. Esta a lo mejor os suena más. Es una versión. A ver. The wind. El viento. The Otis Blackwell. Pero realmente fue conocida por Elvis Presley. So, come on, ma'am. A ver, el viento, pues no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué queréis? Quiero bailar más o algo más conocido o qué. ahora, José. pero, pero le hemos dejado un montón por delante, ¿no? Pues seguimos de concierto en esta noche 297 de protestas. Estas son unas protestas, ¿eh? Murcia la están partiendo con un muro y la gente lleva 297 días seguidos de protestas. Eso sí, esto ya es más que una protesta, esto es un movimiento sociocultural... ...y cada jueves concierto en las vías... ...comparte que Murcia no sí, se parte... No ...antes María diciendo no, que... No. ...pidiendo que enviase corazones... ...le gusta ver esto con muchos corazones... ...bueno, compartir ...que Murcia no se parte... Pues, pues, pues, ...esta es lucha es histórica... El, ...y en unos días 300 estupendo, días, ¿eh? vaya, vaya, ...el domingo 300, vaya, vaya. 300 días, no te lo pierdas... ...el objetivo es brutal, brutal... ...y encima, no sé quién me ha dicho... ...que esto se llama la Plaza del Soterramiento, ¿no?... Pues un aplauso para todos vosotros de verdad. Si algo sea, merecéis. Ya no te me falta poquito para el año, ¿no? Hola ahí, ponle ahí. Genial. Aquí estamos con Big All QT. Ancou. Sí, con rock vamos. y blues. Venga, en esta ducentésima, nonagésima, séptima noche consecutiva de protestas. ...297... ...en qué lugar de España lleva la gente... ...tanto tiempo en la calle... ...y mira que hay corrupción... ...precariedad... ...nos han quitado muchos derechos... ...en Murcia sí, con Murcia se han equivocado... ...eso sí, en los medios... ...res de res, nada de nada... ...por tanto la gente somos los medios... ...retransmitimos, compartimos, difundimos... ...comparte, que Murcia no se parte... ...hay que compartir de manera cansina... Hay que ser los, los yastel de las luchas sociales. Hay que compartir de manera cansina. esto para qué es? Eso sí, sin despertar a la gente de su siesta. Sin despertar a la gente de su siesta, ¿eh? Venga, continuamos. Vamos, comparte que Murcia no se parte. She tried to clear me upstairs for the ride. She had to have a light, I closed her shoulders out the chask and seemed to trick you overline. Seguimos con otra noche más de concierto. Vamos, comparte que Murcia no se parte. Muros en Murcia no. 297 días consecutivos de protestas. Vamos. A pie de cañón. ¿Cómo estáis vosotros? A pie de cañón. estás, eh? 1, 2, 3, 4. Con los bolsillos vacíos, pero el corazón caliente. Esperándose en frío Y la mirada valiente A punto de desangrarse Le cantaban las estrellas Mientras adivinan la boca Que disfruta la botella A ver trabajando acabar en la basura engordando la del paro Que fue más No le había desencanto Solo eso le faltaba Por no gusto al destino se lavaba la clavaré ratón instinto a pie de caño no existiré espinalito a pie de caño clavaré ratón instinto Con lo que llevaba no pudo verse a sí mismo, hombre honrado y sin fortuna, mucho al abismo, pero no fue suficiente y el fantasma se acercaba y él esperaba de frente con la boca apretada. Es mi delito, a pie de caño clavaré en con instinto y a pie de caño clavaré en con instinto y a pie de caño resistir es mi delito la vida le está matando pero no se va en llamada y si le tira hacia abajo, parece ¿vale? un corte de mangas, alguien tendrá algún sombrazo para aguantar en el desierto. Sonetío mientras tanto, multiplica algo por dentro. cañón habéis estado, madre mía, 97, 97. Ah, ¿97? Oh, genial y más hasta que se cumpla, ¿no? Obviamente, ¿no? Llegados eh, ya, ya, pues, a este punto es que no, no se puede retroceder. ¿Vamos? ¿Qué? Pues, ¿a Pues sí, 297 días continuados de protestas. Bueno, vamos con un funky. Un funky. Y esto no hay que lo pare. Y el próximo no domingo 300, ¿eh? Que, ver, preparaos el que el próximo tío, domingo 300. Noche de concierto en el le día le 297 no, no, de protesta no por el la, muro que no está, no está partiendo Murcia ahí. en dos. Ojo, comparte que a Murcia no se parta. pareja Para esta, amenizar esta velada, como todos los jueves, está pasando. Un aplauso para ellos. Yo quería ser muy breve, no me gusta interrumpir, pero por si alguno tenéis que ir. Mañana a las 11 empezará una rueda de prensa que se va a dar aquí en, en donde está la droguería de Dioni. La rueda de prensa es de Amnistía Internacional Murcia y va en contra de la ley Mordaza para que se suprima o se derogue o se modifique, pero ese es el objetivo y han escogido el, las vías para hacer esa rueda de prensa en la cual la plataforma, va, ellos van a hacer una introducción sobre la rueda de prensa, el memorándum que quieren defender en las cortes para la derogación o supresión de la ley Mordaza, que como sabéis, lleva, nació Nació, por desgracia, en marzo del 2014 y el, el, la plataforma, la, ellos quieren que expliquen cómo ha afectado la, la ley Mordaza al, al tema del soterramiento de las vías, al tema de la defensa de, de todos nosotros en las vías, simplemente eso. A las 11 empezará la rueda de prensa. Todo aquel que quiera, tenga el gusto de estar aquí, va a ser en la puerta de Dionisio. Muchas gracias. Pues mañana aquí estaremos a las 11 en la rueda de prensa de Amnistía Internacional en esta plaza del soterramiento. Seguramente habrá periscopio. Así que si mañana por la mañana recibes un aviso, si quieres recibir un aviso, ya sabes, tienes que seguir la cuenta. Hay personas que reportan que... Dejan de, seguir la, ...dejan de seguir la cuenta sin, sin querer... ...pues asegúrate de que estás siguiendo la cuenta... ...y continuamos con el concierto... In door. You're nothing but a hand you. You're just at my door Well, you never got a rabbit on your phone, boys They say you yeah, had all your hands that that was just a lie They say you yeah, were a ghost that that was just a lie Well, you never got a rabbit on your Does it lie? just love. Like, well, you never got a rabbit hole. There nothing enough. No. nothing but a hand You know, no puedo, no puedo entender. Yeah, says, I don't know, about a nothing Well, you get the rabbit hole. I'm here alone. No, with me. Well, nothing but a hand Let's Nothing but a But I no, es no there's nothing match. Joder, lola, lola, no lola, low lola, low lola, low, lola, lola, lola, lola, lola, low lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, La no. lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, La la la lola, lola, low,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 I can't, I can't, I can't, I no I I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I Yeah, no, no, yeah I can't, Two, three, four Yeah, nothing but a hand. That's nothing I'ma do Yeah, nothing but a hand. there's nothing I'ma do Well, you never get a rabbit And you're not no no guard You stay, you wear a high. En bucle, no lo vamos a evitar. Esa es una cosa, pues, es una cosa. Entre el verano se nos derriten lo celebro Oh my God. ¿Qué? Bien, pues aquí seguimos. 297 días seguidos de protestas en Murcia. Conviene recordarlo porque conviene no olvidarlo. A ver, a ver, a ver. Hola, Saludando a Aurora. Buenas noches. Aurora, un beso. Saludos para Aurora. Hola, os está diciendo. Menudo espectáculo se está A ver. Mira. Aurora, escribe que. Que te leen, venga, escribe. Aurora, que se, se están viendo ellas en la pantalla. perdiendo el mejor espectáculo Aurora Os quiero dice ah, igualmente igualmente se sí, siente sí, sí, sí. lejos pero cerca está lejos pero cerca está, está con nosotros sí playa bueno, que está en la playa por está nosotros por nosotros Aurora por favor que estamos un campuzo Zoncico, oh. oh. como se dice a los murcianos no sí bueno pues ya está eso que se pegue un capuzón por nosotros. Vaya ahí. ahí. Y, vaya noche, música buena, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. ¿sí? Sí. Y, y mi hermano ya ha cenado tres veces por lo menos. Madre mía, es una perdición. Estamos emocionadas. ¿Eh? Estamos emocionadas de la música. Sí, verdad. Muy buena. Sí, sí, sí, sí. Muy buena, ¿Tú crees que estamos emocionadas? ¿Eh? ¿Tú crees que estamos emocionadas? ¿No? ¿Estás emocionada? Eh? No. I'll no? no, no. No. stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Over mountains, she's coming to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't. gracias ¿Se me entiende? Pues vuelvo para allá Vale, entonces me despego más del micro Estoy vocalizando Bueno, este tema lo saqué yo recuerdo de lo que es un tren y en lo que puede acabar. Que es que vocalice, pero si no puedo vocalizar Vocalita. más. más. A ver. Cuando era niña, me quiero. Lleva, lleva mi gran amor, ya de mayor me fui en tren, no tenía coche, nada que hacer, eran los ojos, oh, joder qué horror, para mi me hace que beso la y este tren prueba, prueba, y este tren prueba, prueba, este tren prueba, prueba, mi gran ocasión. Prueba y este tren, prueba, prueba Y este tren, prueba, prueba mi cada ocasión Y este tren carga carga y este tren carga carga y este tren. Pues aquí seguimos, 297 días consecutivos de protestas en Murcia, en esta plaza del Soterramiento. Ya a las 11 casi menos 20, casi son las 22.40, 10.40 de la noche, hora española. Y en Murcia, la gente repartida por toda la plaza, repartida también... Por los, la zona de. Pues, no buto, o sea, a mí me <risa> Zona de bares. Bueno, nos llamamos Big o, Kitty Kitty Co. Es muy difícil, la ¿no? verdad. Big o, Kitty Co. Sí. José, ¿cómo, lo, cómo lo llamas tú nuestro dúo? Buenas noches y gracias. Y, y dije que más difícil no lo a haber puesto. Este es un. Rhythmus Si me quieres aceptar Baila conmigo Si me quieres como soy Sueña conmigo Si me quieres como enfrentar, Te falta poco Lo que no debes hacer comerme al coco ah, si prefieres caminar, yo iré andando si prefieres pasear yo iré cantando si prefieres kotina te lo consiento tú te pones el mandelo yo canto al viento Ay, ¡qué de más cosas Solo que bailar a las barintosas Y si me besas a la luz de la luna Lo que venga después lo dirá la fortuna ¡Qué mala! A ver, esto es como el God You Love ¿no? Se supone que así Y libertad, para lo nuestro. No necesitamos de más cosas, solo de a, a las mariposas. Decide si besas a la luz de la luna. Lo no que diga después lo no la fortuna Bien, pues... Jueves bien, de concierto. Y con este calor, a la pregunta de... Blue, eh, ¿Cuándo no, tocan los Viaquingos? Uh, no, los Viaquingos no, ya será en septiembre, cuchis, roll, según comentaron hace unos días ellos mismos en la última actuación. ¿Y yeah. para cuándo un concierto de cabriguilla? Pues sí, Loli. ¿Para cuándo? ¿Un ya, concierto de Gabriquilla? Entonces esta canción la creé para mis colegas, que ya estuvo tan rara, es que solo las encuentro por, por Norteamérica y tal, siendo afortunada, claro. Aunque se me dé a mí aquí, porque yo estoy aquí por prescripción médica, ¿eh? que lo sepáis. Y si al que le interese y al que no, pues me da igual. Bueno, vamos a ver, esta canción la creé por eso. Es just rock and roll. Y les dije: tenés que bailar, rock and roll. to No. no. Hola, Loli. Bueno, aquí estamos con María. Sí, el grupo se llama... Eh, te, lo, te lo voy a escribir ahora, ¿eh? Un momento, Loli, y te lo, y te lo digo. A ver, toma, María, sujeta el micrófono. que ¿no? Bueno, vamos a ver. Nos dicen que... Eh, vamos nos vamos a despedir somos uh, Big Old and Co pero que no me la sé adiós sin nombre no no más gracias, <risa> gracias. no funciona. a ti has saludado lo siento <risa> qué quieres decir no lo sé no, no, se sí, sí, sí, sí me la contado. Sí, sí, cuál es esto, no es la letra Ah, vale. José, vamos. Perdón, disculpa. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer actuar para vosotros. Y nada, esperemos que esto llegue a buen puerto. ¿De acuerdo? Un placer para estar aquí con vosotros. Y no. esta alemana no es mía, ¿eh? es de, de un amigo mío muy es íntimo y yo soy hasta de sangre. <risa> me llamo Mami. me llamo Deb, se deja maquillar. You can't do it again. But I'll be there. Los malos ratos. Nesta vida. Los malos ratos. Nesta vida. The delta vida. The lunch and pie. The mimulata. del soterramiento y sí. hasta aquí el concierto big all, cute and co más o menos más o menos ¿eh? más o menos más o menos bien pues ya son casi las 11 horas española y ...ya también bastante personas... ...ya se van marchando... ...ahora llega el momento de las sobrevías... ¿eh? ...la sobremesa de las vías... ...hay gente yendo a, a... los bares... ...de aquí pues como... ...pumuki, quitapellejos... ...a tomar algo, hace una muy buena temperatura... ...hace una temperatura bastante agradable para estar aquí... ...en esta noche de lucha, en esta... ...ducentésima, nonagésima, séptima noche... Consecutiva de lucha. Buenas. Buenas. Mira, aquí tenemos. Por esto, feliz 34 más 3, ¿no? 34-3, ¿eh? No tenemos 7. No. ¿Tú crees que cumpleaños no tienen 7? Vamos, que aquí Alicia cumple años... pero oye, está bien cumpleaños de esa forma tan. Sí, es una forma de cumpleaños china. Coño, <risa> <risa> oh, no, ya, ya más le abre. <risa> Dame, aquí este hombre hace adiestramiento canino. Por un módico precio va a tu casa y te lo, y te lo adiestra. Vale. Y un, y un y y nieve. Nieve, Hola. Una ilustradora tremenda. gracias. ¿eh? Vale. vale, aquí todo. Yo no, yo no hago nada. <risa> <risa> no nada yo, no cancha, yo, solo, yo solo canto cuando estoy enfadada y en la ducha. Duchado, sí, sí, y ya está. Y vapeo, mira. También vapeo, es lo único que se hace. Vapea. Se como bañarme en la piscina. Que una entrevista, hola, hola ilustradora. ¿Eh? Eh, exactamente qué clase de ilustraciones haces? Ah, pues yo dibujo estilo manga, ¿eh? ¿te gusta estilo Sailor Moon y todo esto? Claro, ¿tú tú yo tú yo tú era tú muy Sailor Moon. Lydia, anda, mira. Estilo manga, manga y bueno, sí. Bueno, ¿has visto el recuerdo de la primera corrupción de de Rivera? ¿Cómo? Eh, recuerdo de la primera corrupción de Rivera. Sale con su vestidito de... <risa> mi, mi, mi primera corrupción y sale ahí con su maletín. Mola. Bueno, ¿te has enterado de que Pablo Casado aquí en Murcia ha arrasado? No me digas, sí. sí claro, es machismo. Aquí en Murcia, O en sea, la Santa, de Santa María, no ha salido por puro machismo. Porque somos aquí, aparte de peperos son machistas. Sí, me han enganchado el perro. Aquí él... El... El superdomador de perros, venga, César ciudad, Millán, no. Carlos, venga, Carlos, Carlos, Carlos Millán. <ríe> Carlos Millán, Carlos Millán, solo ¿verdad? habla español y panocho, sí, ha hecho a, a punta pala, venga, <ríe> que nada, aquí, que me, que, que, eh, nada, que me en ha dejado aquí, eh, la locutora, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Cecilio siempre sale. No, ¿sí Sí. Una entrevista ahora, locutora. Cecilio, escúchame, hoy he visto en, sí. en Santiago del Mayor una señora que ha dicho que, que teníamos que hacer una manifestación y tal y que tenían que parar las obras y yo digo, es que no se sabe que las obras provisionales tienen que estar es que hay que aprender a decir las cosas bien dichas porque si empezamos a decir otra vez que hay que parar las obras pregunto, yo pregunto, observo A ver, yo lo que, lo que considero que, es, que sucede es que ...la gente necesita ver las cosas para, para creerlas... ...entonces si antes habían obras y era para el muro... ...y ahora hay obras, claro... ...el comprender que esa obra te beneficia... ...que no te la van a colar otra vez... ...como el aeropuerto sin avión, la autovía del bancar... ...el helipuerto que no funciona en el hospital... ...porque se derrumba el techo si se posa un helicóptero... ...claro, la gente dice yo mientras no vea algo, claro... ...pues no lo creo, y es lógico... ...porque aquí además tenemos la costumbre de que... ...cuando te engaña Encima decimos, es que eres muy tonto, ¿para qué te dejan engañar? Y encima otra vez, y encima por los políticos. Entonces, claro, la gente ya está ya hasta los cullones hasta los ovarios, de que encima el pueblo la recrimine de tonto, de imbécil, de estúpido y de haberse dejado engañar. Entonces, ante la duda, Además, habrá, la duda, habrá gente que diga, pues yo, mientras no quiten la pasarela y no se paren la obra, no me creo nada. Es la explicación que yo le que yo, que, es que, que yo lo que quiero es que quiten la catenaria ya de una vez. Y, pero vamos a hacer un paréntesis antes de que se olvide. Un paréntesis. Ver, vente por aquí. Sí, porque esto es, esto es la, la, la realidad en directo. Vamos a ver. Mañana, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué también conviene ir a ese sitio? Aquí a las 11 tenemos una rueda de prensa de Amnistía Internacional en cuyo informe ha incluido cómo ha afectado la ley Mordaza a las protestas en Murcia. Recordad, creo que ya van por más de 50.000 euros en multas. ¿eh? Más de 50.000 euros. Pero... Hay más cosas, hay más cosas. Ahora estamos con Alicia. Pues mañana por la mañana, de 9 a 12, los trabajadores de la empresa Bus han comunicado que van a hacer una concentración frente a la Dirección General de Transporte, que está en Plaza Santoña, en la Avenida Antonio de Galvez, porque vienen sufriendo incumplimientos en el pago de sus nómines. Y recordemos que estos trabajadores ya hace unos cuantos años eh, se vieron envueltos, tuvieron que... ...plantear una huelga salvaje... ...porque se le acumulaba mensualidades, y mensualidades, mensualidades... ...sin pagar... fue ...esas familias lo pasaron muy mal... ...y años después... ...una empresa que recibe dinero público... ...vuelve otra vez a las, a las andadas... ...otra vez las bus... ...da un más servicio a los usuarios... ...y, un, y, y, con, y condena a precariedad... ...a los trabajadores... ...con la aquiescencia de la, de la administración... ...la Dirección General de Transporte en este caso... ...que sigue dando dinero público... ...o no lo da... O no cumple sus funciones, pero desde luego no eh, actúa para, para que el transporte público sea de calidad y los trabajadores tengan unas condiciones dignas. Entonces, mañana de 9 a 12 eh, estaremos también allí apoyándolo, porque ellos siempre nos apoyan. En la Plaza Santoña, San que es eh, la avenida Antonio de Galvez, está muy cerca de la Merced. ¿Está en La, en la Fama? Está sí, sí, entrando y yendo, empezando a ir para La Fama, sí. De, de, de Juan 23 para, para La Fama. Sí. De Juan 23 hacia La Fama. ¿De sí. Sí, se sí. llama el director general de transporte? José Ramón Díaz de Revenga, ese señor que hace poco tuvimos la oportunidad de coincidir con él y con respecto al problema de transporte público en las pedanías de Aljudé de San Ginés y de San José de Montaña, del Palmer. dijo que él no iba a dedicarse a poner autobús en la puerta de cada vecino y que se veía problemas que cogiera un taxi así que un, un abrazo José Ramón, nos acordamos de decir al Aljuzet todos los días eso lo dijo el director... El director general de transporte, que pensábamos que hablábamos con un servidor público, pero, pero resulta que nada más que estamos hablando con una persona que se acuerda dinero público para sus 60.000 euros de sueldo al año, pero no para pero pero no para atender a la gente que le paga con su impuesto a ese salario. No, pero ojo, ¿eh? En todos los días tuitea gilipolleces. Sí, el, quinto, el decimoquinto día no sé cuánto. Es Parece que, mentira que el partido de la corrupción y de las mentiras, que es el PP, todavía pues se ponga a dar... Eh, falsas lecciones de moral. Eh, en fin, que, no, que, eh, Pues pero, sí. Pero yo, pensaba que, yo pensaba que acababa en, en, en esas estupideces, pero se ve que no. Se ve que además eh, tiene el sector del transporte revolucionado aquí en Murcia. Sí, sí, el transporte público terrestre, usuarios cabreados, desamparados. Los trabajadores ya vemos cómo están. Hace tiempo que estaban quemos y ahora ya está otra vez llegando la sangre al río. Después de, de unos cuantos años. Ya vemos que lo, cómo, cómo se ha dirigido a los vecinos durante, durante tantos meses. Eh, la, la actitud que tiene, a mí, la imagen que me dio, la única vez que pude hablar con él personalmente, es que eh, tiene cierta arrogancia, tiene cierta arrogancia, de que me da la impresión de que no pisa la calle, de que no palpa los problemas de los vecinos, eh, en fin, que, que tiene una aspiración quizás personal que podrá ser legítimo o no, pero desde luego tiene que dejarlo a un lado cuando, cuando atiende a vecinos con problemas, sobre todo en situaciones de pecaría vital y, y eso es lo que tenemos, pero pero como decía la compañera pues tenemos que plantearnos muy bien lo que lo que vamos a tener instituciones cuando llegue el momento, y además no solamente las instituciones, que las instituciones se vean condicionadas por el movimiento popular, eso es lo que tenemos que plantearnos Entonces, mañana, quien no se va muy bien donde... Le... ...es esta concentración... ...si te sitúas en la Plaza Juan 23 ...que es una plaza... ...que está la, la Plaza Circular... ...la Ronda Levante... ...la Plaza Juan 23 ...en la zona de la flota... ...pues que ya va a... ...el polígono de La Paz... ...La Fama... ...ahí, ¿no?... ...donde se sitúa el mercado los jueves... ...¿sí?... Una ...sí... sí. Es... ...hay un colegio... ...hay que hace esquina... ...pues ahí al lado de, del colegio... ...seguramente... ...es donde sí. se encuentra esta... ...si sí. sí, salimos de la, de la Plaza La Merced... ...cruzando para el parque que hay... Pues doblando la esquina de ese parque, la esquina ese parque, hay una confitería, eh, doblando la esquina de ese parque en dirección a La Fama, eh, muy cerca está la Plaza Santoña, pues a, a la izquierda. Es decir, de 9 a 12, si estás en la universidad, donde escuches el ruido de la gente. Y si te vas a la Plaza Juan 23 donde escuches el ruido de la gente. Eso no falla, ¿sí? Exactamente. Eso no falla, de 9 a 12, y hay que apoyar también porque... Siempre se criminaliza a, la, a quien protesta, porque parece que hay que protestar cuando los corruptos quieren, como quieren, de la forma que quieren y hacer posible sin que te vea, sin que nadie sepa que lo está haciendo, ¿sabes? Y cerrando la puerta por si acaso. ¿eh? Y tirando de la cadena ¿eh? por si acaso también. Entonces, mañana de 9 a 12 apoyando estas... Yo si puedo, ya, ya veré si me puedo escapar de alguna manera. Y porque también a las 11 me gustaría estar aquí para la rueda de prensa de Amnistía Internacional, pero vamos a ver cómo lo podemos lograr. Venga, ya van a abrir al tráfico rodado. ¿Tu nombre? Quique. Quique. mucho gusto Cecilio, gracias. Volve, esa foto la pasas también. Yo te la paso. ¿Eh? ¿Tienes tu teléfono? No, por el Messenger. ¿Pero por, por, el, por el Messenger? ¿sí? sí, porque se ha quedado chila. ¿Mañana vais para allá? Sí. sí. ¿Y cómo vais? ¿Caminando o cómo vais? Me ayudaría ahí, vale, porque sí. mi hermano sale a las 9 y entonces... Yo salgo con vecino que al José, vale porque estamos relacionándolo con la problemática de, ¿Sí? de la 61. Por pues solidaridad. Que, el... que, claro, que lo han claro, quitado, ¿no? Han claro, quitado. Ellos, ellos se solidarizan con nosotros sí. a nuestra... y es claro. recíproco que, que nos vayamos a solidarizar. Sí, os vi allí. Claro. Somos de allí. <risa> <risa> Vale. Entonces, yo paso con el coche. A, la, a las 9 y media con vecinos del Jucero, o sea, ¿puedo pasar con tu medida? Yo a las nueve y media puedo estar por Ronda Norte. Perfecto. ¿Sí? ¿Por el supertumbo? Eh... No se puede vale, hacer vale, sí, por, ¿no? por el otro lado sí, por el otro lado, que es para ir a Vale, allá. si quieres contacto. Vale, eh, ap ap apúntale el número. Bueno, Pedro, sujétame este momento que ya aquí contacto. Vale. No tiene el nada más, perfecto. Alicia, cuéntanos, ¿cómo lleva el tabaco? Vamos. Está, está, estoy hablando de mi maternidad, <ríe> que no sé qué hacer con mi vida y mi maternidad. Pues cuéntanos, lo, eh, están todos los oyentes de, los catalanes... de... A ver, chicos, vamos a ver, tengo una duda de existencia, tengo 37 años... Y, y tengo que ser madre a través de, de, de inseminación in vitro Y no sé qué hacer con mi vida ya entonces pues tenéis ten, Hay alguien por ahí que haya sido madre Después de haber después de que la vida no haya querido que fuerais madre <ríe> Y habéis sido madre ¿Qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado después? Quiero saberlo, eso es lo que a mí me interesa Yo sé que los hijos son la bendición de Dios Pero muchas sé que después de tenerlo decir que más vale no haberlo tenido Así es que quiero eso Reflexiona Sí, pero no, la, la que... La gente somos los medios. ¿Qué está contando la gente? Es lo que me estoy preguntando. ¿Eh? Bueno, esto ya parece ser que ya son un debate... esto es un debate interno, interno ¿eh? interino ¿Eh? y uterino. Bueno, vamos a desconectar. Vamos a desconectar. ¿eh? No, no, oye, yo si tenéis algo algo que contar, aquí os dejo el micro, veáis también a José, Fernando, Quique, Maribel, y aquí os dejo el micro y contáis lo que sea. todas la tele de la gente, aquí podéis contar lo que sea. Mira aquí el saludo efusivo a mi hermano, que ha cenado hoy por lo menos tres veces. Bueno, aquí como veis, la presencia de policía ya es mínima, solamente para el, la policía local, para el tráfico, para controlar el, el acceso al tráfico. Bueno, al... es esa? de más. Y poco más, ¿eh? Pero bueno... Por lo menos la presencia aquella, que habían 30, 35 policías, no había. O sea, no hay ahora, ¿no? Bien, pues nos vamos... Cuídanos. Sí, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con este cartel que nos recuerda una de las maldades que se han hecho, que es cortar el paso a nivel de la senda de los Garres. Debido a que ese paso a nivel está cortado, la gente que pasaba por allí tiene que dar un rodeo de más de 2 kilómetros de distancia. De aquí lo tenéis, este cartel advierte precisamente de eso. De que como vayas más adelante de esta calle, te encuentras con que el otro paso a nivel no funciona. Y la gente lleva aquí luchando por pues, 297 días, 297 días contra el muro que está partiendo la ciudad. El domingo 300 días, el domingo prepárate, ¿eh? prepárate que el domingo va a ser bastante especial, seguro. Prepárate, lo va a ser en Periscope, en Facebook, en Youtube, lo va a ser eh, aquí en la Plaza del Soterramiento Así que prepárate para tuitear, prepárate para difundir como jamás antes lo has hecho, formar parte de esta revuelta de la huerta. 300 días el domingo, ¿eh? El domingo. Y además seremos más puntuales. A partir de las 9, 9 a partir de la, entre las 9 y las 9 y media conectaremos. Y a partir de las 9 y media comenzará el festival, el festival de... Bueno, dejémoslo ahí, ¿eh? aquí quien venga pues tendrá comida, cada persona traer, traerá la comida para compartir, pero en las redes también preparaos, preparémonos, porque Murcia no se parte, Murcia se comparte. Una abrazada a va. nos vemos mañana, un abrazo.